¿Cómo les va bien? Bueno, me alegro que estén bien. Yo hoy voy a dibujar. ¿Les parece? Bueno, me alegro. Ahora voy a buscar una hoja y vengo. Bueno, amigos, ya tengo la hoja. Y ahora voy a agarrar este, un lápiz negro pipí pi, pi. puede ser un marcador negro, pero gastará más tinta. Pero yo agarré un lápiz. Y entonces voy a empezar a dibujar algo lindo. nube cookie, cookie es adora adorable. <risa> o dulce simplemente <risa> ay, me línea. Bueno, no pasa nada. Eso se puede alterar fácilmente. Y cuando pinte no se va a notar. Bueno, voy a... ¡Ay! No pasa. Bueno, no pasa nada. Ya está. Creo que debí poner el celular en otro lado. Ahora vengo. Bueno, amigos, ahí está. ¡Oh! Voy a acomodar los lápices. Listo, ahora voy a pintar como bien les dije antes. No se lo van a poder creer, lo adorable que va a ser esta nube cookie. ¡Muy dulce, dulce! Todo artista. Tienen que estar con ser concentrada O artista. Buah, no. No sé cómo es. ¿Qué onda? Bye. Terminé. Miren qué linda es. Te voy a Bueno amigos. Chao.